Gracias, gracias, amado Francis Carolina y a todo el equipo de producción. Y gracias a usted que siempre está ahí viéndonos en vivo, en el Canal 10 y a través de nuestras redes sociales. Miren, varios temas que tratar en el día de hoy. Es que esto es un lunes muy cargado. Primero, la francachela, la bebedera que se está dando en la República Dominicana. ¡Qué vergüenza! La cultura dominicana, tenemos que, señores, tenemos que comenzar a romper con, con, con esa, esa cultura de, del desorden, eh, del atraso, de que a usted le digan una cosa y haya que forzarlo, haya que darle palos para que usted haga lo que le corresponde. Quisiera que me coloquen los videos de la gente bebiendo romo en horas de la noche. Una, violando el distanciamiento social. Dos, violando el toque de queda y respetando a la autoridad y respetándose a sí mismo. Y respetando a su familia, porque miren ese grupo de gente que no sé si llamarle gente. Te estoy siendo muy exagerado, Berenice. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Claro. No sé si llamarle gente. No, Señores, no porque tú lo tú que ya nos ya, diferencia no me a me nosotros es que lo que nos diferencia a nosotros de los animales es el raciocinio. Y entonces, si usted no razona. Y no entiende que no debe estar ahí juntándose con gente en, en un momento de pandemia. Entonces yo como que dudo que haya separación entre esa gente y los animalitos. Pero mira, hay que, hay que, <risa> hay, hay que analizar una cosa. Una de, la, una de las teorías más celebradas de Aristóteles era que el hombre era un ser eminentemente gregario, los seres humanos. No podemos vivir solo, decía él. Ajá. Solo un bruto o un dios puede vivir solo. Un bruto porque no le importa la sociedad y un dios porque no la necesita. Ajá, sí, entonces, Ah, qué o sea, bien. Lo que te quiero decir es... Le acaba de no. buscar la fórmula y la excusa a ese grupo de gente... No, no es eso. Que están juntando, si hay, no, no, por, por Dios. Lo, no es yo eso, creo que no... ese, ese planteamiento ahí no cabe. Sí, porque no estamos hablando de que para toda la vida, que van a estar así. Un Estos asunto es un de momento. momento. <risas> este es un momento determinado. De la... Así que. Yo estoy, pero eso no es solamente es Estoy citando a mañana. mi querido y admirado no, Aristóteles, uno de los filósofos que, que ha más ha ocurrido, he leído en mi vida. Ha ocurrido en, en, en el país entero y no tiene control. <coughs> ya lo dijo el, el, el, el, el director provincial de salud aquí. Que Chubasque está flojo, el ministro de Interior y Policía. Eso lo vamos, vamos a hacer noticia ahorita. Chubasque. Ay, ay, ay. Lo dijo él, está flojo. No, ah, yo a lo dijo él. Cancelación de, sí, él de, dijo, de Está flojo. Bueno, a la gente, por favor, por favor, acudan, apelen a su conciencia. Por favor, eviten contagiar a, a los viejitos que están en la casa, a la gente que está enferma, a los vulnerables. Si usted no está pensando, por lo menos piensa en su mamá, en su papá, en su abuelo, en sus hermanos, que posiblemente no tengan eh, eh, la misma, eh, eh, si se quiere, eh, fuerza ¿verdad? para combatir este, este virus. Caramba. Por otro lado, en Montecristi, senador José Antonio Pimentel Gómez, mejor conocido como Moreno Arias del PRM, pero pudiera ser del PLD o de la Fuerza del Pueblo, del que sea, Oye el apodo. Se a, Moreno Arias se aparece Pero, en el llama, cuartel. Oigan okay, esto, apresan un familiar de él, un allegado, eh, que, verdad, con un historial de agresión, do, eh, apuñaló dos personas. Si tienen el video, muchachos, apuñaló dos personas y a uno lo hirió en la cabeza. Y este hombre, bueno, con una orden de arresto eh, emitida por un juez, es apresado y el senador va al cuartel no solamente va y lo busca, sino que también toma los nombres y trapea el piso con los militares que están ahí, diciéndoles que ellos son el gobierno y que ellos son el PRM y que ellos tienen el control. Y que y ahí concuerdo con mi compañero Francis Rodríguez que este hombre debería estar siendo sometido a un juicio político. Este hombre, ese senador de, del PRM, y repito, pudiera ser del PLD o del reformista del que sea, el senador debería hoy estar siendo sometido a un juicio político, pero no solamente eso, sino que el presidente Luis Abinader debería pronunciarse con relación a esto, porque ese es su senador, aunque diga que no, es a los senadores a los que le invita a reunirse, cuando él quiere bajar una línea, es a ellos que lo llama el palacio, y que esto pase así por así. Pero lo que me preocupa de esto, atención Israel Puente desde Venezuela, ustedes que han sido víctimas del control de los medios de comunicación, lo que me preocupa no es eso, es que los medios de comunicación están todos callados. Pónganlo periódico ahí. Todos. El listín diario no coloca la información de lo que hizo este senador. Ah, coloca solamente la respuesta que dio el ministro, Déle para abajo para que ustedes vean, Solamente coloca la respuesta que dio el minuto diciendo, no, no, no, yo no tengo que ver con eso. Eso fue el senador. O Se espera que ustedes vean a dónde estamos. Ahora mismo, ellos que criticaban a los medios de comunicación antes de estar vendidos, tienen, todo medio, tienen el control de los medios de comunicación. Búsquenme en, en un periódico que no sea el Diario Libre, el, el nuevo diario, que me busquen. Miren mira cómo están los titulares. Abinader sacó buenas notas en su gobierno y bla, bla, bla, Pero nadie se preocupó en publicar. Bueno, ahí creo que lo veo. ¿Eh? Amenaza que lo subieron, a, a, la subieron hace, hace par de minutos. Pero eso en este fin de semana está corriendo. Se lo callaron y solamente publicaron la parte del ministro de Interior y Policía diciendo que él no tenía nada que ver con eso. Eso para que ustedes vean y entremos para acá muchachos. ¿Cómo se están manejando los medios de comunicación con este tipo de casos? Ese hombre hoy debería estar siendo llamado a un juicio político. O sea, ¿cómo vas? Tú le buscas una gente que está preso con una orden judicial y tú le buscas atento a que tú eres la autoridad, que tú eres el senador y que tu partido es el que está en el poder. Y Señores, pero por Dios. Y, y que es un canchanchador. Y sí, y que ya yo hablé con el ministro de Interior y Policía. ¿Por qué es esto? debería eh, el, el, el partido ¿verdad? Eh, interpelar a este hombre y el Senado eh, también debería eh, eh, juicio político contra él porque así no se puede señores, así no se puede ¿cómo es posible que una gente tenga la capacidad tenga, tenga el poder en este país de obstruir la justicia? ¡No! ¡Dame ese preso que ese preso es mío! con una orden de arresto con, con, con violencia luego de apuñalar a dos personas y herir a otro en la cabeza y tú ahí lo buscas, eh, la autoridad no señora, ahí sí no podemos llegar y eso sí no lo podemos permitir independientemente de que ahora el, el, bueno, la, los medios con la cuestión de que le está entrando por aquí por educación que, una, que por cierto hay que decirlo eh, los medios de comunicación viven de la publicidad eso se entiende pero no se puede negociar la opinión ¿Eh? Es como aquí, que aquí tenemos libertad absoluta Para decir lo que pensamos Aquí no se coarta Pero Tenemos que tener cuidado Con que se siga manejando el gobierno Los que antes criticaban Porque por eso que eso lo digo Que antes criticaban la bocina Los medios de comunicación Pero ahora son ellos los que tienen el control absoluto De una gran parte de los medios Lo que decía eh, nuestro compañero Francis hoy, de Duca tienen canal de televisión, educa. Eh, se, se está beneficiando de todo. Y van a denunciar. Van a denunciar lo que realmente está pasando en, en, en, en, el, en el año escolar. Que el contenido realmente es un contenido, si se quiere, eh, cultural. ¿Verdad? Que lo que realmente debe conllevar ese año escolar no se va a poder impartir. Ellos lo saben, pero nadie lo va a denunciar. ¿Por qué? Ah, pues no le conviene. Porque es un negocio lo que hay de parte y parte. Así que atención, con relación a esto, esperamos que ahí, ahí hay dos para, para el ministro de, de Interior y Policía. Lo del control social, con el, el desacato, la, la bebedera que hay en la calle. Y esto de que un senador tenga el poder de ir a buscar un preso, ¿eh? violando una orden judicial de un juez. Eso tenemos que ponerle un freno. Porque si no, vamos a volver a, a la venganza sí. privada donde la gente va a decir no, pero siempre sí para que lo suelten. Mejor voy yo y le doy su... Si yo fuera el director de la policía, cancelo a los policías. ¿Lo cancela los policías? Claro. Porque los quienes, quienes faltaron a su deber fueron ellos. No, pero el teniente el, no, el, el, se defendió no. y le dijo, y le dijo sí, distinguido, yo estoy cumpliendo con mi deber. Lo soltaron, bueno, es, que, lo entregaron. No tiene como la información es, precisa si lo soltaron. Es que donde manda el capitán no manda... Sí, pero sí, si, claro. ellos, si ellos lo entregaron, esa, claro. esa información no se ha dado. Sí, se, se lo entregaron. Bueno, si lo entregaron, tiempo. yo como director de la policía, en los zapatos del director cancelo los policías. Yo digo, porque pero, quienes porque faltaron, porque espérate, quienes faltaron a su deber fueron los policías. Yo, tú, tú no puedes aceptar que ningún tipo que venga con el rango que tenga no. te diga, le diga a un policía, entregueme un preso. Pues eh, eso, eh, eso es un el senador de la República. Pero qué importa, esa no es la función y, de un Y, senador. y, y le tomó, y le tomó debes, lo esa no es la de Deben de haber senador. dos sanciones a los policías y el Congreso al senador ya. Va bien, ah, pero es ah, un problema directa. del Congreso. Ahora, yo como jefe de la policía yo el punto can, de cancelo eh, los policías. Eh, eh, eh, amados, ¿Para qué? Para que otro día no se produzca. Amado de aquello, lo del deber del garante. En este caso, eh, la responsabilidad va a, va a caer siempre sobre, sobre el que tiene la autoridad mayor, que es el senador. No, no podemos vincular ahí a los pobres policías, a un teniente, que sabemos que lo que hace, lo que hace la, la, el poder político con, con los con lo tenientinos. Bueno. Bajar en el piso con ellos. No podemos cargarle a ellos la culpa de la responsabilidad claro. que realmente debe recaer sobre la autoridad, que es el senador. Tratémoslo más adelante. Por...